Este gobierno, la parte del gobierno que tenemos, Podemita, no me interesa ah, para nada. Ahí. Llevan una vida que no tiene nada que ver con lo que, ah, predican. que predican ya. Lo de que la vicepresidenta vaya a o ver sea, al Papa ya, para ya conseguir nada. votantes ya, ya, ya apaga y loco, vámonos. Sí. Ay, ya. O sea, ya la estrategia de la araña. ¿De dónde hay que rascar votitos? Que ahí me pongo. entonces los cargos, a, mí me a mí me encanta a Yolanda cargos. Díaz. Sí, sí, sí, desde que se me pone encanta. trajes de 4.000 euros y se peina y se también... Oye, por favor, de verdad, es que no la se puede. Mira, es que no se puede ser más. Demagogia. Más. No, no la, A ver, no, demagogia la no, tuya. No, no. ¿Tú te crees? Bueno, ¿tú no te... te voy a decir bueno. que me gusta llorando a diario porque no, no me la creo. Lo, no, lo, no podemos, lo hace muy bien, pero yo no me la creo. Lo que no podemos decir, porque es mentira, es que se pone trajes de 4.000 euros. Pero no se puede yo, maltratar yo, a todo el mundo por ser Miguel Bosé. Tú has sido un gran maltratador de la gente. Ver, oye, por favor. Que a mí me quieras. Oye, por favor. Que nos respetemos. No, no, no, No Maciel, quieras no, decir no, no, que de no, no, vez Maciel, en cuando no, no, tú no tengas un lado también Maciel, tremendo. No no, no, por ahí, por ahí no vayamos. Por Pero ahí no vayamos. Si no vamos a ir no. más que un rato, No, no, no, ya no, no por salimos. ahí no vayamos. Pero tú no, no, tienes no. lo tuyo. Miguel, eh, Maciel, no, por Miguel, ahí no vayamos. No, no, no. perdona. Pero... Que salga una persona de mi equipo. Que salga una persona de mi equipo. No se van a atrever nunca. Oye, por favor. Bueno, es muy bueno.